Bien, ahora vamos a ver cómo podemos trabajar con los distintos elementos que tenemos en nuestra presentación. Si en el menú de la izquierda pulsamos sobre texto, en el menú subcontextual que nos sale a la derecha nos permitiría añadir títulos de nivel 1, 2, subtítulos, párrafos, contexto normal, y listas bien con viñetas o numeradas y luego si no se nos da especialmente bien combinar distintas tipografías pues nos ofrece algunas sugerencias. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es pulsar por ejemplo sobre título 1 y vemos que se nos eh, añade ya en nuestra diapositiva. Simplemente eh, situándonos de manera que el cursor eh, adquiera forma de cruz, pincharíamos y lo podríamos mover a sitio de la presentación donde quisiéramos vemos también que nos aparecen guías para poder alinear el texto con el que ya existía y eh, al dejar marcado este texto o cualquier otro apreciamos que la parte superior nos aparece otro menú contextual. En este caso pues los primeros iconos son parecidos a lo que podamos tener en Word pues por ejemplo podemos cortar el título, podemos volverlo a pegar, que sería este icono o copiarlo y pegarlo, podríamos eliminarlo, también podríamos bloquearlo de manera que trabajamos con el resto de elementos sin que este se vea alterado. El siguiente icono es ordenarlo, es decir, eh, poner este título por delante o por detrás del resto de los elementos que ya lo veremos que es más interesante verlo con, con imágenes. Podríamos posicionarlo, en este caso, en distintos lugares de la página, pues en función de donde veamos el cuadradito o la esquina superior derecha, en el centro, abajo a la izquierda, pues un poco donde queramos, nosotros lo vamos a volver a mover eh, a mano. Tendríamos también la opción de modificar su transparencia. En este caso en el texto tampoco es que sea tan interesante este efecto, pero vemos que con las imágenes sí. Podríamos cambiarle el color o bien con los colores eh, del documento, pues como ya teníamos por ejemplo ese azul, o bien modificando nosotros buscando el color o si sabemos el código, pues directamente pegándolo aquí. Otra de las opciones que tenemos es modificar la tipografía, en este caso si pulsamos el desplegable en el tipo de letra nos aparecerán por defecto eh, pues las que contiene el programa, que son bastantes, pues podríamos dejar por ejemplo Russo One y nos cambiaría ya el, el título. Para cambiar el tamaño tenemos distintas opciones de texto prediseñados o si pinchamos sobre él y en la parte de abajo donde aparecen los píxeles, lo podríamos modificar a mano pues, en un valor intermedio que no nos aparezca. Por ejemplo, si queremos poner 18, daríamos Enter y ya nos lo cambiaría. Podríamos también poner y quitar negrita. En este caso, pues, eh, al ser un título, pues podríamos dejar por ejemplo 36. Podríamos ponerlo en cursiva, subrayado... Podríamos también poner un color de fondo, pues, eh, en este caso, pues a lo mejor uno un poquito más oscuro, es pues que aquí queda un poquito raro, pues podríamos deshacer. Podríamos también eh, pasarlo a mayúsculas o a formato título, podríamos añadirle sombra, quitarla o, en este caso, decidir cómo alineamos el párrafo. Como este es el título, no lo vamos a ver muy bien, pues voy a escoger el título que viene de prueba por defecto en este caso podríamos alinearlo como viene hacia la derecha hacia la izquierda centrarlo o justificarlo las demás opciones eh, que me da es o bien traspasarlo a un formato de lista con viñetas o lista numerada pues que si no queremos en este caso lo desmarcaríamos y nos da opciones tanto de interlineado es decir el espacio que hay entre un renglón y otro que yo podría ir aumentando o podría disminuir me da también la opción si por ejemplo yo tuviera otro párrafo vamos a copiar y vamos a pegar para ver el efecto vamos a mover el botón si yo tuviera en este caso dos párrafos podría aumentar el tamaño de la separación entre estos dos párrafos también otra de las cosas que puedo hacer es separar más o menos las letras con el siguiente icono, de que yo iría aumentando, por ejemplo, la distancia entre las letras o disminuyéndola. Y por último, pues lo que podría hacer es eliminar formato, pues en este caso, por ejemplo, que hay color y demás, lo quito y se me quedaría como texto normal. Si quiero volver otra vez a como estaba, pues le doy a deshacer y... De nuevo lo vuelva a tener como antes. Y bueno, pues vemos que de una manera muy sencilla podemos editar este texto. Espero que os haya resultado útil. Muchas gracias.